Fue una locura que se nos ocurrió en su momento y bueno, fuimos valientes al, a la hora de desarrollarlo y bueno, tuvo un éxito rotundo, la verdad. Eh, esto crea afición, ¿no? Eh, eh, si no tienes afición, no te pesamos. El perros, Por algo se empieza. Claro, cuando tú esto lo pruebas, ve ¿no? las emociones que sientes y tal, digamos que te pida eh, poder hacerlo. Y no me importaría ahora tener un coche, la correr a ¿no? correr. Sí, sí. Pues, ya, a correr sí. tienes.. este eh, eh, si ¿No, Yo y-, bueno. no, porque mi esposo no lo ha Yo cuando corría no quedé muy bien, pero vamos, era el más regular de todos. Porque yo empezaba el último y terminaba el último. No había nadie tan regular como yo. Un saludo a toda la gente de Guadalajara, a toda la gente de colegio del el como siempre, un placer estar en vuestra tierra, estar en este trocito de la Alcarria para disfrutar del mundo del motor de esas cuatro ruedas, del autocross, del carcross y desde luego tenéis un fantástico circuito y espero que lo disfrutéis muchas veces. Si os lo venir muchas veces, a ver, bueno, pues este deporte está apasionante. Gracias. Muy bien. ¿Cómo han visto la carrera? Muy bien, la experiencia muy bien. Después de muchos años vuelvo a correr aquí, vuelvo a ganar. Ya en el 2011 corrí.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 que todos ustedes pueden contemplar junto a nuestro reportaje.